Juan Jesús quien es huía no para Israelita me cati quien es toca qué sin tamos mostan que chiste hace cati ni me elía anitz tose a no mo machihagua Juan a para anelisean melawak anmechto Tomás para elísa toque Juan Israelita me quienán tu Juan te Abraham Juan muquema teco para ti ashcagua para ti ente chilueta estos tomas para te alistas te mas Juan Jesús que ni nanquile ni me <tose> chiluia ya hay catita hasta colchiva me lava con colot colot y teco siete quepanos que y y teco amo kipia te para mukawas para no y panicha y teco sinta y teco ayekmo kinekiskia. pero ikone no para Kipia tan para mukawas, no chipa pampaya icone. Nani icone toteko. Wasintani mech to Thomas para anelisian mascatoke. Nelia anelise senkisan mascatoke. Wana yekmu moneki san kichiwase, katitasta colot an shichiwaka. Wali nismati anitstoke anitei abraham. Pero maske an anitstoke anitei Anquitemua, temua que ni Pampa huéle santech no camanal. Ni me chiluia cati y no tata. Juan que Kati cati amujanti amotata me Juan qui Abraham ya ya tu tata. Juan Jesús qui Sintanelia chuí. y kunewa Abraham. Juan kan que Abraham chiquí. Pero ama a ante quienquiera que na nada que ti ni mechalwis to, Abraham amo quichiki tamati que no pa. Amo que ya ya que ti el día amo tata quichiva. Juan no patea canca Amo chiquito para santi está que coneme. Típia sé yaya ya ya toteco Dios. Juan Jesús quiniswis. Sintato teku Dios, Nelia Iliskia a Mutata, amotata. Iliskia, kiten amu Yaya ne ten iispa. Amo niwalak i pampasan ihneki. Y ayanech i tantok. Amo ang kineki ang no kamnal. Wakka katini pa Ipa Juan qué cualan caída no chica timelawak, amo elikito catimelawak, que no pa ya ya sé esta catique, Juan Pewa y Nime chiluya sin catimelawak, para amo en y caseta ta Huasca sin tanimechil huía catimelawak, para ten amo antechnel toca. Mas igual mecati y cunehuatoteco, quitacaquilia y Pero amo ankineki quitacaquilice y camanal, pampa amo aniquinehuatoteco. Huasca no pate de cana ni tenisraelitas mequinaquilisque Jesús Juanquiluisque. Melao catujuanti tiquisto que tenta, tiisto se taca catia ke catiawani estatus amaya. Juan te y ser yacayo amuqualtacat. ¿Vas a na ni nada? No, amo ni pidió amuqualtacat. No panita Notata, tata. Juan amujoante, amo tepanita Pero amoniste muamase te muémas manechue y matika. Notata tata, ¿qué es? ¿Quién manechue y matica. igualme matika? ya maquita todo sin ni tamante. Cate quichivas, cate nikiluya, amo que pantes me quiles te. Juan no para esa delita me quispués seis Abraham no para panestianes nos que esto acate quichivas cate nikiluya, amo que pantes te. más luya que totata Abraham. Cate mis no para panestianes nos para te Huaca ¿O sea, Jesús, quien ¿O sea, es wey. Sintas wey mate, huaca amoteno y pati kati Pero notata, toteco Dios, nech wey mate guan kistoa, yaya amoteco. Nelia amo anki notata. Pero na, kena ni Sinta Sintani kitooskia amo Huaca ni istakatiskia, que amo juanti anistakati. Pero kena, Nani quiso matte, Juan escriba que Weska chilvía. Huesca pantata Abraham, páski que ke maquimatki para te ípani igualasquía, Juan hechita que mañi igualasquí Juan elía que pisquí para quiles te. pata de kanga israelitas me he Ta amu que maestikito cabraham, ayé mo cincuenta chiwit. Wan Jesús quinichvite. Melaba kianika aníga tiene que más poliuyá para tacates Abraham ya ibanito ya. Juanca en juanterita nánke se senté para que te pero Jesús y hasta que Criste que ibanó para güey tío pamet juan para notiar que te atacó ni juanter.